Un equilibrio de Nash, recordemos, que es una combinación de estrategias en las que ni, nadie tiene incentivos individualmente para variar la suya. Se encuentran, por tanto, en equilibrio. Vamos a, a comenzar. Eh, imaginemos que el jugador número 1 escogiese la estrategia A. En ese caso, el jugador número 2 podría elegir entre X, Y y Z, obteniendo respectivamente los pagos de 1, 2 y 4 que vemos ahí. Lógicamente, lo mejor es seguir la estrategia Z en ese caso y obtener un pago de 4, que es el mayor pago de esos tres posibles, así que lo subrayamos. Si el jugador número 1 escogiese la estrategia B, el jugador número 2 podría obtener unos pagos de 2, 1 y 1, siendo las estrategias X, Y o Z. El pago 2 es el mejor, así que lo subrayamos. Análogamente procedemos si el jugador número 1 optase por la estrategia C. Subrayamos el 2, que es el mejor de esos tres pagos posibles para el jugador número 2. Cambiamos ahora y vemos cuál sería la mejor estrategia que podría seguir el jugador número 1 en función de lo que hiciera el jugador número 2. Así, si el jugador número 2 sigue la estrategia X, lo mejor que puede hacer el jugador número 1 es seguir la estrategia C, puesto que el pago 2 es mayor que el 1 y que el 0. Si el jugador número 2 sigue la estrategia Y, lo mejor para el jugador número 1 sería seguir la estrategia B, puesto que se garantizaría un pago de 3 mejor que el 2 y el 0 que tendría con las estrategias C y A. Y si el jugador número 2 sigue la estrategia Z, lo mejor para el jugador número 1 seguir la estrategia C, pues con ella obtendría un pago de 4, que es mejor que el 1 que tendría con la B, y el A eh, le reportaría nada más que 2. Por consiguiente, el único equilibrio de Nash que existiría en este juego sería la combinación de estrategias C X, que proporcionaría a ambos jugadores un pago de 2 pues es la única celda en la que ambos pagos están subrayados.